Y bienvenidos un día más a mi canal Estaba yo haciendo mis cosas de alienada oprimida cuando, repasando el calendario de estrenos, me he dado cuenta de que este mes llega al cine la segunda entrega de Black Panther. Black Panther... Boaba! Que ya puede ser mínimamente buena, porque últimamente Marvel se está metiendo en cada fiasco. <coughs> sí, Hulk. ¡Salud! <risa> ¡Soy tan gracioso! Pues con esto también me han venido a la mente las locuras de los activistas raciales cuando se estrenó la primera parte. Como que era el primer superhéroe negro como si Blade, Spawn o Tormenta nunca hubiesen existido. Muy buena ahí esa invisibilización. Y buscando si se si estaban dando casos de estos así ahora, me he encontrado con una perla de los mares del sur que tengo que compartir con todos vosotros. Este asunto nos lo trae uno de los principales portales especializados en temas frikis de más confianza, Bounding into Comics. El titular dice lo siguiente. Activista por la justicia social, dice que los blancos deben omitir Black Panther Wakanda Forever, el fin de semana de apertura, hacer cualquier cosa que no sea esto es antinegro Me ha cabreado, más cabreado que que ¿Os acordáis de cuando estar en contra de una raza significaba odiarla activamente? Bueno, pues eso es ya muy del siglo XX. Ahora puedes odiar a todas y cada una de las personas de una etnia simplemente por el estreno de una película. No, en serio, esto es puto mal de la cabeza, o sea... Pero antes de meternos más de lleno en esta tontería, quiero decir, en esta polémica, adelante con la intro. Podría decirse que es uno de los desarrollos discursivos más predecibles imaginables. Black Panther, Wakanda Forever ha sido declarado tan importante para la comunidad negra que el público blanco debe abstenerse de asistir a las proyecciones del fin de semana de apertura de Black Panther, Wakanda Forever para demostrar que están deprimidos. Por la causa. ¡Eso es, activistas! No os dejéis desanimar por los líderes antirracistas de antaño y hablaban de convivir en paz y disfrutar todos juntos en armonía de las cosas. Todo el mundo sabe que la verdadera igualdad está en segregar por raza. No es como si esa fuese precisamente la práctica contra la que se luchó durante el siglo pasado. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Y os recuerdo, audiencia, así para ubicarnos, quiénes son los que están adorando a una película de Hollywood como si fuese un dios. Los mismos que el resto del año se la pasan repitiendo que las grandes empresas son malvadas, que muerte al capitalismo, que hay que comerse a los ricos. ¿Sois conscientes de que estamos hablando de una producción de más de 200 millones de dólares? ¿O es que vuestra hipocresía toma esteroides? Y no os creáis que esto se ha quedado en una ocurrencia soltada al viento, nada de eso quien ha puesto esto sobre la mesa tiene nombre y rostro. Esta retórica innecesariamente divisiva se planteó por primera vez en un video de TikTok del 24 de octubre publicado por la autodenominada activista de la reforma social, mucho énfasis en autodescrita, ya que incluso su propio sitio web parece enumerar sus credenciales en el campo como poco más que el funcionamiento de un blog personal aparentemente desaparecido. La lee. De verdad que a veces hay párrafos de este portal que me tatuarían el brazo, y ojo al tweet que viene con el vídeo que tampoco se Queda atrás. Si vas a ver Wakanda Forever en la semana de su estreno, eres antinegro. La gente blanca necesita mantenerse alejada de la gente negra para que ésta disfrute la película en paz. Una cosita que te quiero comentar, Lavinder Lee. Si al intercambiar las palabras blanco y negro de tu discurso, te sale algo que podría decirlo perfectamente el KKK, igual es que la racista eres tú y no los demás. Pero vamos a ver sus argumentos con sus propias palabras is to all our would-be accomplices and white allies. This message is to all the white people who have BLM in their bio. If you really want to prove to black people that you love us and you care about us and you are down for the cause, do not go see that movie opening weekend. Me encanta cómo saluda a sus aliados blancos con desdén y haciendo el gesto de las comillas, lo cual desde luego deja clara una cosa: ya puedes declararte aliado o defensor de esta gente todo lo que quieras, que si no eres negro siempre te van a tratar con desprecio. Pero cuidado, que la petición de Lavender Lee no se queda solo en pedirte que te abstengas de ir al estreno. Mirad cómo sigue. You buy your ticket, you give it to a black person or a black family who can't afford to go, and then you go sit at that theater in front of the doors you make sure that every black person in that theater can enjoy that movie in peace you make sure that you use your body to block us from anybody who would be coming in that theater to do us harm <laughs> juro que a este punto del vídeo perdí una hora de mi vida asegurándome de que no fuese una parodia muy bien hecha o algo así, porque es que sencillamente me negaba a creer que esto fuese real. Esta tipa no solo quiere que si eres blanco no vayas al estreno de Black Panther 2, sino que le pagues la entrada a una persona negra que sí que pueda ir. Y ya de paso, les damos un pasaje en los pies al salir y los llevamos en limusina hasta su casa, ¿no? Pero ojo, que la lista de peticiones no se acaba aquí, porque curiosamente parece ser que estos activistas raciales empoderados necesitan muchas cosas de los blancos. También te pide que te quedes en el cine asegurándote de que cada persona negra se lo pase bien durante la película. Que yo me pregunto, ¿cómo van a hacer eso si no tienen permitido ni siquiera meter la nariz dentro de la sala? Les preguntan telepáticamente cada cuarto de hora si están bien o cómo lo hacen. Y como guinda sobre el pastel, te pide que los protejas con tu cuerpo de los atacantes que vayan a los cines a hacerles daño. Cuidado que se viene secuela del guardaespaldas. Sí, seguramente sean los mismos atacantes en cines que iban a montar un tiroteo Incel cuando la película del Joker de Joaquín Fénix estaba en cartelera. Pues qué queréis que os diga. Después de ver esto, yo veo más posible que los ataques en cines por esta película sean de activistas negros y así gente blanca que decida ir la semana del estreno. En fin, saquémonos de encima este vídeo con la despedida que también está a la altura. That is your job. You can go see it on another weekend. Go see it on the second or third weekend. But the first weekend, that's for us. To do anything other than this anti-black Porque so. Bueno, y que no falte para acabar Una acusación gratuita de racismo Si no estás de acuerdo Porque sí, porque ella lo vale Porque yo no valgo Después de cómo le ha ido el vídeo Me extrañaría que no hubiese rematado Con un salud y suerte a todis Les pibis. Es decir, si vas a ver Black Panther 2 El fin de semana de su estreno Estás oprimiendo a la gente negra Pero me apuesto la melena Y no la pierdo A que si decides no ir a verla El resto de días que está en cartelera Esta misma persona te acusará también De ser racista ¿Pero os dais cuenta el nivel de autoritarismo y control social que tienen encima estos activistas de la raza? Y sí, hablo en plural, porque aunque ha sido la más llamativa, no ha sido la única. Mirad. En su cuenta personal de Twitter el 26 de octubre, el fundador de la Asociación de Críticos de Hollywood, Scott Menzel, desafió a todos los críticos barra periodistas que no son de POC grandes y pequeños, enviar un correo electrónico a sus contactos de relaciones públicas y ceder su asiento para el estreno de Almohadilla Wakanda Forever de esta noche o la proyección de mañana a un crítico o periodista de espectáculos de color. Al principio lo decía medio de chiste, pero de verdad, que la obsesión de esta gente por segregar asientos en función del color de piel me está recordando otras épocas, que el que ahora lo pidan con los colores invertidos no os haga olvidar que la lógica que defienden es la misma. Eso sí, una cosa le reconozco a este último, predica lo de pagarle la siendo otra persona, sí, pero también reconoce que ha sido el primero en hacerlo al menos es un poco más noble que la Vinder Lee hablando del tema, que básicamente se resume a pagadnos las entradas pagadnos las entradas, y también digo yo si esta gente quiere que una película protagonizada por un cast prácticamente negro en su totalidad, sea un éxito no deberían estar tratando de invitar a tanta gente como sea posible a ver la película en su estreno y batir récords este suceso con el estreno de Black Panther Wakanda Forever, es otro perfecto ejemplo de una cosa que cada vez va estando más clara que los activistas raciales están más obsesionados con la raza que los propios racistas y están tan pasadísimos de rosca que no se dan cuenta de que están reivindicando cada vez más abiertamente la segregación por raza que tanto se luchó por abolir. Con este panorama, una de dos, o son tan estúpidos que no se están dando cuenta, o son tan malvados que lo que en el fondo quieren es una segregación que les favorezca. Yo optaría por la segunda opción, porque solo eso explicaría que intenten defender una película con una táctica que le hará perder espectadores en su estreno y sinceramente bastantes problemas tiene ya Marvel encima como para que ahora le surjan de relaciones públicas gente como esta